¿Qué es la depresión a nivel energético? La depresión puede producirse cuando una persona recibe un daño emocional o físico tan fuerte que el corazón etérico, en donde se sienten las emociones, se paraliza. El cuerpo humano es muy sabio. Cuando la emoción, trauma o shock es muy fuerte, el cuerpo desconecta el corazón etérico para que no suceda un daño mayor. Y es así como la emoción queda guardada hasta que la persona sea capaz de entenderla. El corazón emocional, al apagarse, deja de sentir y la persona puede seguir con su vida de forma relativamente normal. Pero con el tiempo, la persona se da cuenta que no siente la vida y siente un vacío existencial y por más metas físicas o materiales que cumple en su vida, sentirá un gran vacío que no se podrá llenar con nada. Lo bueno es que con terapia de medicina energética ese corazón etérico que se paralizó puede volver a reconectarse y la persona podrá volver a sentir nuevamente la vida y disfrutar de ella. Si esta información te hace sentido y deseas sanar me puedes escribir por interno para orientarte mejor.